Eh, va a quedar aquí mismo, en esta misma dirección, en este enlace. Si alguno de ustedes más adelante eh, quiere entrar para consultar o escuchar nuevamente, pues lo puede hacer. Este es un taller sobre técnicas y estrategias para la búsqueda de empleo. Para buscar empleo, al igual que todo, se requieren nuevas técnicas y estrategias. Ustedes saben que el mercado laboral de la República Dominicana, es muy retador eh, la mayoría de empresas eh, requieren mucha experiencia pero pagan muy poco incluso berenice me parece que fue que comentó que decidió emprender un nuevo negocio porque ella entendía que los salarios en este país no se adaptaban a sus necesidades entonces vamos a ver cuatro módulos en realidad este módulo está compuesto de dos temas eh, Espérense, que alguien me está escribiendo que está tratando de entrar. Ok, entonces, en este módulo que es el elaboración del currículum vitae, yo quise agregarle a, a este módulo información sobre el panorama laboral dominicano, porque es muy importante que antes de cada uno de nosotros eh, iniciar una búsqueda de empleo, pues podamos conocer eh, cómo está el panorama laboral de la República Dominicana, que dicho sea de paso, el panorama laboral dominicano y, y el del mundo ha cambiado mucho luego de la pandemia. La digitalización ha hecho que muchos puestos de trabajo se unifiquen y que muchas personas queden sin empleo. Entonces, el módulo de hoy va a tratar sobre el panorama laboral dominicano y la elaboración del currículum vitae. El próximo miércoles vamos a ver preparación para la entrevista y búsqueda de nuevas vacantes. Entonces, vamos a ver un poco sobre el panorama laboral dominicano. Al mes de diciembre del año 2020, se encontraban activos en el sistema dominicano de seguridad social 1.919.215 trabajadores. Eh, a partir de marzo del año 2020, producto del estado de emergencia, derivado del COVID-19, se observa una caída significativa en la cantidad de empleados que hay activos en la República Dominicana. Con relación a la masa salarial, la masa salarial es la cantidad de empleos que existen y la cantidad de dinero que circula en la República Dominicana fruto del empleo. Eh, en diciembre del año 2020, esta masa salarial ascendía a 50.587.444,137,20. Esto representa una reducción con respecto al año 2019 de la misma fecha de un 5.4%. Sin embargo, como la cantidad de empleados disminuyó en una proporción de un 9.1%, el salario promedio al 2019 se incrementó pasando de... Miren cuál es el salario promedio en este país. 25.320, que era antes de la caída del empleo, incrementó a 26.350,70. Eso es el promedio. Y vamos a ver cómo está distribuido eso en nuestro país en, en más adelante. ¿Qué significa eso? Mucha gente me dice, Hugo, ¿a qué se debe que la cantidad de salarios, la cantidad de empleos disminuyeron y los salarios incrementaron un poquito. ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene una idea de por qué se da ese fenómeno? De que se redujo, se redujo la tasa o se incrementó la tasa de desempleo un 9.1% adicional, pero los salarios promedio incrementaron en una proporción de casi mil pesos. ¿Quién tiene una idea de por qué se daría ese fenómeno? Bueno, yo le voy a decir. Si alguien quiere aportar, puede levantar la mano y con gusto le doy la participación. Se debe a que, como les dije anteriormente, las empresas están unificando puestos, pues le dan un poquito más de dinero. Por ejemplo, Hugo es analista de recursos humanos, por ejemplo, tienen dos analistas, sacan uno, le pagan mil o dos mil o tres mil pesos más a Hugo y Hugo hace la función de ambos. O sea que funden dos posiciones en una y le dan un poco más de dinero a la persona que se queda en la posición. O sea que de cierta manera eliminan un puesto y le pagan un poco más a la persona que se encuentra desempeñando esa función. Y aquí vemos en esta tabla cómo evolucionaron mensualmente los trabajadores activos en el Sistema de Seguridad Social Dominicano. Eso significa CDSS, Sistema de Seguridad Social. En el mes de enero del año 2019, había un total de de trabajadores, de 2.071.208. Y en enero del de año 2020 habían 2.115.235. Si ustedes pueden ver, luego en, en el mes de abril, cuando cerraron el país, de que suspendieron una cantidad significativa de personas, eso se redujo por 494.012 un 23.5%. Al finalizar el mes de diciembre de los mil que en un momento, en el mes de mayo representaron 514.475 empleados, solamente se activó de ese 23% un 13, 12% más o menos. Miren cómo quedó 192.925 personas quedaron fuera de su empleo al año de al mes de enero de 2021. Ustedes saben que los programas de asistencia social FASE fueron extendidos hasta este mes de abril, este es el último mes. Eso significa que todavía quedan muchas personas suspendidas y otras que perdieron su puesto de empleo en la República Dominicana. Y aquí vemos la proporción que hay de trabajadores en el sistema de seguridad social. Esto no abarca los empleos informales. Esto solamente abarca los empleos de empresas que cotizan en el sistema de seguridad social de la República Dominicana. El 54,9% de empleos o de empleados son hombres y el 45,1% de empleo son mujeres. Sin embargo, el salario promedio de las mujeres es 26.915,5 centavos y el salario promedio de los hombres es 25.885. De manera que, a pesar de que hay menos eh, damas trabajando en el sistema de seguridad social, ganan un poquito más. Entonces, aquí vemos, y esto es lo que... Yo siempre digo, esta es la tabla de, la, de las penas o de penurias. Esta tabla representa la distribución porcentual de los trabajadores activos en el sistema de seguridad social dominicano y en la proporción de que devengan sus salarios. Por ejemplo, ahí vemos que un 3% gana menos de 5 mil. Imagínense ustedes, todavía hay personas que ganan menos de 5 mil pesos. De 5 a 10 mil pesos, un 11.40% de los empleados formales en la República Dominicana. De 10 mil a 15 mil, un 34.61% y de 15 mil a 30 mil, 29.42%. Eso significa que el 50%, el 54... 60, el 62% de todas las personas que trabajan en la República Dominicana ganan de 10 mil a 30 mil pesos y de 30 mil a 50 mil un 9.84 y más de 50 mil pesos un 11.73%. Déjenme comentarles que la mayoría de personas que ganan por encima de los 50 mil pesos, a pesar de que yo no traje... Ese gráfico hoy, para no alargar mucho esta presentación, son empleados del sector público. O sea que los empleados del sector público, de cierta manera, ganan más que los empleados del sector privado. Ustedes saben, ustedes lo ven en las redes sociales, como muchas personas eh, ganan un millón, medio millón. Esos salarios casi no existen en el sector privado. Bien, ¿han entendido hasta aquí? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna opinión? Bueno, o eso significa que o, o, o nadie entendió nada o todo el mundo entendió todo. Hasta ahora todo bien, que todo eso debe cambiar ese sistema. Eso es lo que yo opino. Sí, hay que cambiar el sistema. ¿Cómo o... es posible que haya mucha población ganando de entre 10 mil a 15 mil pesos? Así entonces... O... Y no solamente eso, eh, Richard, que la canasta básica en la República Dominicana... Según el último informe del Banco Central, desde, después que inició la pandemia, incrementó de, 20, de 33 mil a casi 40 mil pesos. O sea, eso significa que una familia clase media pobre, para poder sobrevivir mensualmente, tiene que entre ambos, tienen que ganar mínimo 50 mil pesos para que puedan comer decentemente. Entonces... ¿Tenemos todos que formar parte del sistema o el sistema tienen que cambiarlo? Ahora bien, entrando a la búsqueda de empleo, hay que tomar en cuenta algunos factores previos a iniciar la búsqueda de empleo. Porque una persona que está desempleada no puede quedarse separado, no puede quedarse esperando de que le llegue el empleo. Y en los módulos que vienen, la semana que viene, en el de la entrevista y en el de la búsqueda de empleo, tenemos... Muchas vías por donde ustedes pueden iniciar su búsqueda de empleo. Las vías son infinitas. Los empleos no son infinitos, pero como dijo el compañero, muchas veces por no elaborar un currículum vitae asertivo, pues no podemos conseguir esas oportunidades de empleo. Primero hay que tomar en cuenta el objetivo profesional. ¿Qué yo como profesional quiero? ¿Qué es lo que yo ando buscando? Y ahí es donde todos tenemos que hacernos un propio análisis, un autoanálisis de, ok, mi situación laboral actualmente es esta, no estoy empleado, tengo tres meses suspendido, el fase culmina en el mes de abril, tengo una familia que depende de mí, tengo estos conocimientos, ¿cuáles son las cualidades personales que yo poseo que me permiten a mí acceder a diferentes puestos, no solamente a los puestos que se encuentran en mi área? ¿Cuáles habilidades yo poseo? Tales como, tengo conocimiento de Excel, tengo conocimiento de PowerPoint, tengo conocimiento de programación, tengo conocimiento de algún curso técnico. ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué experiencia tengo en esas áreas? Eh, diariamente yo converso con personas que no tienen ningún tipo de experiencia laboral formal. Y digo formal porque muchas veces... Usted no se da cuenta de manera informal la cantidad de trabajo que usted ha realizado. Por ejemplo, le tuve que cuidar el hijo a mi hermana, me tuve que quedar con mi sobrino, me, me regalaron un celular y lo tuve que vender. O sea que si yo, si yo tuve que vender un celular que a mí me regalaron, independientemente de que me hayan remunerado una empresa por ese servicio o ese trabajo que yo hice, esa gestión yo lo hice y al, al hacerlo demostré que tenía habilidades de ventas y, y también al hacerlo adquirí conocimientos de ventas porque cada vez que usted realiza una, una labor pone en práctica lo que lo que sabe y adquiere algún tipo de experiencia siempre algo pasa por eso es que muchas veces se dice aquí bueno ganando se pierde porque se adquiere algún tipo de experiencia ¿Cuáles son las limitaciones actuales, por ejemplo, que yo tengo? Vamos a ver, eh, vamos a invitar a Berenice Ángeles a que nos diga, por ejemplo, cuáles son algunas de las habilidades no remuneradas que ella tiene. Berenice. Berenice. Bueno, parece que Berenice no nos está escuchando. Ah, hola, Berenice. Bueno. Sí. Entonces, Berenice. Yo tengo ¿Me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Tú estás laborando actualmente, uh -huh. Berenice? No, no estoy laborando. ¿Cuál fue tu último empleo? En un banco. En un, en un banco. O sea que. Con, eh, ¿Cuál era tu función? Uh -huh. ¿Servicio al cliente, cajera, analista de cartera? Cajera, cajera. Cajera, ok. Cajera. ¿Qué herramientas tú utilizabas para hacer esa función aparte de los sistemas del banco? ¿Utilizabas Excel, PowerPoint, Word? Excel y Word de vez en cuando. Okay, muy bien. Excel y Word son herramientas esenciales para realizar cualquier función. En el caso de Berenice, por ejemplo, que trabajó en un banco, Berenice tiene habilidades servicios a clientes ilimitadas porque adquirió conocimientos de cómo manejar clientes insatisfechos, adquirió conocimientos de cómo negociar con los clientes, porque muchas veces hay personas que van a los bancos exigiendo o demandando cosas que no pueden acceder en el momento. Desarrolló habilidades básicas o intermedias de, de Excel y de Word. Entonces, muchas veces, cuando nosotros eh, elaboramos nuestro currículum vitae, ponemos que yo fui agente de servicio al cliente en el banco Bimenca por, por decir un nombre, y no nos tomamos el tiempo de subrayar algunas de las cosas que nosotros hicimos. Y lo vamos a ver más adelante. Eso le ayuda al evaluador a determinar las habilidades, conocimientos y capacidades que nosotros tenemos. Hoy día las empresas prefieren personas que puedan realizar múltiples funciones. Entonces, si tú eres una persona que dentro de eso tú también ofrecías tarjetas de crédito a los clientes que venían al banco, pues también adquiriste habilidades de ventas. Entonces, no solamente tú tienes habilidades de servicio al cliente, sino que también eres cajera y también tienes habilidades de ventas con conocimiento intermedio o básico de Excel y Word. Entonces Fíjense bien cómo yo puedo poner en mi currículum no, no solamente cajero, sino yo fui cajero. Abajo de eso, hay funciones que ejercía, agente de servicio al cliente, eh, soporte de ventas, eh, manejo de Excel avanzado, manejo de Word avanzado. O sea que yo puedo ver, ni se puede trabajar incluso hasta en una oficina de abogado como asistente administrativa porque ella puede redactar cartas con el conocimiento que adquirió en el banco manejando la, la herramienta de Excel. Entonces, ese son el tipo de cosas que nosotros tenemos que tener claro. También tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué tipo de empleo yo busco y cuáles son las condiciones de trabajo que yo estoy dispuesto a aceptar? Por ejemplo, yo estoy dispuesto a aceptar un trabajo de medio tiempo, estoy dispuesto a aceptar un trabajo por un periodo determinado, los contratos de trabajo en la República Dominicana son contrato indefinido, eh, que es eh, tiempo completo, por una labor específica o medio tiempo, y las remuneraciones van desde pago por hora hasta salario fijo. Eh, eso de trabajo por comisiones, eso no está contemplado en el Código de Trabajo de la República Dominicana. U Nadie debería trabajar por, por comisiones. Entonces, tenemos que tener claro eso, incluso antes de nosotros enviar un currículum o, o no, antes de nosotros asistir a una entrevista de trabajo para un puesto, tenemos que tener claro si nosotros estamos dispuestos a aceptar ese puesto. Por ejemplo, yo veo una vacante que dice en la PepsiCola, buscamos choferes, yo no soy chofer, yo no estoy en la disposición momentáneamente y toco madera porque uno nunca sabe, aceptar un trabajo como chofer, a pesar de que tengo licencia categoría 2 que podría manejar, pero bien si yo no quiero aplicar para ese puesto pero yo quiero, vamos a darle la oportunidad a Yamili que levantó la mano, adelante Yamili En ese punto que, que tú estabas comentando sobre lo, los empleos que ofrecen las empresas en la semana pasada yo vi una vacante en un colegio, como yo tenía un colegio también por pues dos años, en sociedad con otra persona, pero por la pandemia decidí eh, cerrarlo. Vi un anuncio en un colegio que decía que necesitaban una maestra de preescolar para darle clase a niños de cuatro años. Cuando fui envié el currículum, lo vi a correo, me llamaron para la entrevista. Me evaluaron las preguntas, todo bien. Ya en la segunda entrevista que me llamaron, eh, me dijeron en sí, eh, era lo contrario que yo habían puesto el anuncio. Por ejemplo, me dijeron: mira, eh, tú estás contratada, eh, en las mañana vas a ser maestra rotativa, vas a ayudar en todos los cursos, eh, vas a tomar fotos cuando hay una actividad, aquí con los niños, en tiempo libre vas a limpiar las oficinas. Eh, vas a tener una hora de almuerzo, si yo no estoy en, la, en el área de recesión ya como tú tienes experiencia en el área de recesión, tú vas a estar ahí, si viene un padre y yo no estoy aquí, tú le puedes mostrar el colegio, dar los precios, etcétera, etcétera. Y en las tardes estarás con un grupo por tres horas, eh, te vas a las seis y media de la tarde, los dos grupos, todos los niños se reúnen todos en un salón para que tú lo entregues con otra persona y así sucesivamente. Le dije, no, no lo puedo aceptar el trabajo. Yamili, y una tú. pregunta, ¿cuánto te estaban ofreciendo ellos por ese puesto? ¿17 mil pesos? <risa> yo le dije, <risa> yo lo que le dije, yo dije, no sé, eh, te dan un, un, como decimos aquí los dominicanos, un infarto, si te digo lo que me ofrecieron. Y yo lo que le dije, yo, mira, cuando yo empecé a trabajar en mi primer colegio, adquirí la experiencia tan... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirte? Aprendí todo el movimiento de cómo se maneja un tipo de negocio, ya sea tipo de negocio, lo que es tener una guardería. Que a los cuatro meses, por eso fue que la doña me dijo a mí, necesito que tú te asocies conmigo porque tú estás eh, reduciéndome el costo sabes que los empresarios lo que quieren es reducir, que los empleados le, le ayuden a reducir costos entonces O sea, cuando yo le presenté eh, a esa antigua jefa que yo tenía, es socia, me dijo, no, tú eres la que tiene que estar ahí. O entonces sea, ahí le, le dije, yo dije, yo tengo más capacidad, yo tengo más capacidad de, lo que ustedes me están, de hacer el triple de lo que ustedes me están diciendo que me toca como tarea. Tú sabes cuánto me estaban ofreciendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche 6 mil pesos quincenados. Y, y también los sábados eh, de 8 a 12. O sea que ellos querían una todóloga por 12 mil pesos mensuales. Y por eso es que, fíjate qué interesante es que tú estabas clara o consciente de las condiciones que tú estabas dispuesta a aceptar. Y eso es muy importante. Ustedes saben por qué. Porque lo primero es que no, a los empresarios no les gusta que le hagan perder el tiempo. Pero nosotros los empleados tampoco nos gusta perder tiempo. Entonces, eh, una persona que vaya a una entrevista, le ofrezcan todo eso que le ofrecieron a Yamili y que ella no está dispuesta a aceptar, eh, se va su, imagínense que ella se vaya para su casa y diga, lo voy a pensar, sabiendo que no lo va a aceptar. Fíjense todos los puestos que querían que ella ejerciera por 12 mil pesos. Y para no hacer la historia más larga, eh, luego me llamaron de otro colegio para trabajar media tanda de siete y media a dos y media con cinco niños de preprimario. Y yeah. le estoy, me, me dijo, ¿tú estás dispuesta a, a, a coger la entrevista vía teléfono? Y yo, claro. Entonces ahí pasé la entrevista. nada Luego me llamaron y me dijeron, mira, yo te puedo ofrecer tres eh, mil pesos quincenal. De siete y media de la mañana a 12 de mediodía y yo lo que le contesté a la muchacha le dije mira amor yo no sé si tú eres la secretaria o eres la directora pero eh, eso no es dinero eso no es dinero imagínate le dije yo tengo una prima mía que tiene 10 años trabajando en una empresa elaborando la comida sirviendo de la comida a los empleados y limpiando las oficinas y mi hermana solamente hizo el bachiller y no tuvo que durar tantos años en una universidad preparándose y estudiando, y mi hermana cobra 22 mil pesos al mes. Entonces, ni una estudiante que esté en bachiller te va a coger ese empleo. Y ella me dijo, tienes razón. Así es, así es. De hecho, un, una persona que vaya al hospedaje, compre 5 mil pesos de naranja, y se pare en un puesto, en una esquina, vende naranja, puede ganar más dinero de ahí. Para los que entraron ahora, volví atrás a este cuadro del, y muchas gracias por compartir tu experiencia, Yamili. Y así como tú, hay muchas personas que están hoy día asistiendo a entrevistas de trabajo y cuando van, se van muy decepcionados. Por eso es que hay que, lo primero también hay que aterrizarse, hay que saber lo que yo estoy dispuesto a aceptar, conocer mis limitaciones y conocer mis habilidades y conocer el mercado. Obviamente, el mercado como profesor paga más de ahí. Entonces, para lo que empezaron ahora, voy a repetir este cuadro, para lo que entraron. En la República Dominicana, según la Tesorería de la Seguridad Social, hay un 3% de los empleados que cotizan, o sea, los que trabajan de manera formal, que ganan menos de 5 mil pesos. De 5 a 10 mil pesos, un 11.40. De 10 mil a 15 mil, un 34.61. Y de 15 mil a 30 mil, un 29.42. O sea que más o menos un, 60, un 62% gana entre 10 mil y, y 30 mil pesos. Y de 30 mil a 50 mil, un 9.84% y un 11.7% gana eh, más de 50 mil pesos. Yo decía eh, que eso, la gran mayoría, más del 50%, 60% de los empleados que devengan. Sobre 50 mil pesos en este país son empleados públicos, no son empleados privados. Entonces, vamos a entrar al currículum vitae, el currículum vitae que refleja tu trayectoria personal y profesional y es tu mejor arma de publicidad. Hay que renovarlo y actualizarlo para cada solicitud de empleo. Un error que mucha gente comete es, por ejemplo, eh, va a aplicar para un puesto y más adelante yo voy a compartir mi currículum personal para que ustedes vean para dos puestos diferentes cómo yo lo reorienté. Yo le traje varios ejemplos de currículum, pero yo quiero que ustedes vean el mío. Entonces, el currículum vitae hay que orientarlo para cada puesto de trabajo. ¿Qué debe tener dentro de los datos, los datos personales? Dirección, número de teléfono, número de cédula. Tienen que incluir el número de cédula y el número de teléfono. No es necesario. Eh, exponer si eres soltero o casado. Pero si eres casado, es bueno que lo pongas. Si eres soltero, no lo pongas. ¿Por qué? Porque una persona casada se sobreentiende en los reclutadores de que es una persona que tiene compromisos y que necesita un trabajo para resolver esos compromisos y tiene mayor nivel de responsabilidad. Eso no necesariamente es verdad. Claro, es un factor que influye porque una persona casada, con esposa, con hijos no va a renunciar de un trabajo de la noche a la mañana y muchas veces dura más para cambiar de puesto porque no le gusta estar brincando. Pero ojo con eso los que son solteros. Si usted es soltero, no lo ponga. No es necesario ponerse soltero. No es necesario, si es muy joven, no es necesario ponerle edad, si es muy viejo tampoco. Su, no tiene que poner su fecha de nacimiento. Número de cédula y dirección y correo electrónico es importante utilizar un correo electrónico profesional. Ya no es tan trabajoso crear una cuenta de correo electrónico. Si usted tiene una cuenta de correo electrónico que la creó en sus años mozos para, para su, su, su Hi-Fi, su MySpace, su Messenger. Eh, por ejemplo, yo he visto casos como eh, la Chori Bonita, el Papi Chulo la mami dominicana, tu real chamaquito más ese tipo de correos electrónicos, a pesar de que está demostrado que no reflejan para nada, ni dicen para nada su personalidad, ni quién usted es, hacen que la, la, los reclutadores se prejuicien. Porque al momento de ver su correo, interpreta que usted es una persona poco profesional, que usted es una persona sin compromiso. Vamos a darle la oportunidad a Brady, que levantó la mano. Adelante, Brady. Hugo, es para que me una sugerencia breve. En sí. el nombre de mi correo, yo, ten, yo me llamo Brady y le puse Brady09, porque cuando pongo Brady no me da su opción. Tengo que añadirle algo más, porque parece que alguien más tiene ese correo. ¿Tú lo crees prudente que ese correo así Brady, Brady09? Sí. No está mal, pero si puedes crear un correo, por ejemplo, con tu apellido, Brady Sánchez 09, pero ese correo no está mal. No es un correo eh, porque tiene tu nombre y tiene una letra. No es un nombre raro, no es un nombre exótico. No hay razón para prejuiciar ni pensar mal de ti. Lo ideal sería el nombre completo y el apellido. Y si ustedes quieren, por ejemplo, creen una cuenta de correo para fines laborales. Mucha gente no revisa su correo y es bueno que si usted pone un correo en un currículum lo revise periódicamente porque hay empresas que se comunican con usted a través de su correo electrónico. Así que Brady, te sugiero que si quieres lo puede dejar así, porque no es Brady 69, si fuera Brady 69 se puede malinterpretar, aunque no necesariamente el, el, el, el, la gente se encasilla y piensa la cosa de la manera que entiende, pero es un número que podría malinterpretarse. Así que de igual forma... Lo puedes cambiar o lo puedes dejar así. También eh, le exhorto a los que están en, en, esta, en este taller que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, aprovechen que para eso es que estamos haciendo esta sesión. No estamos tomando el tiempo para colaborar porque yo como ente de gestión humana diariamente recibo muchos currículums, diariamente veo muchas personas y veo las debilidades que tienen y por eso me estoy tomando este tiempo ...porque debemos contribuir con nuestra sociedad. Entonces, ¿te respondí, Brady? Sí, gracias, Hugo. Siempre a tu orden. Eh, la foto. Hay que tener mucho cuidado con la foto. Especialmente las damas. Eh, la mayoría de empresas de este país son empresas familiares. Por ejemplo, el dueño tiene una cuñada de de, de, de, como recepcionista... Su tía es la encargada de nómina, su primo es el contable, su esposa es la administradora general. Entonces, vivimos una sociedad diferente, especialmente los millennials, los Z, los X, y ven el mundo de una manera distinta. Pero las damas tienen que poner fotos neutrales, parecidas a las que utilizan en los pasaportes. Sin aretes grandes, sin peinados exóticos, sin mucho maquillaje sin escotes y que no sean bajitas en el pecho, porque le tengo que decir, yo he visto casos donde han descartado personas por eso. La, la, la que recibe el currículum, es la esposa del dueño y ve a, a eh, fulanita de tal, muy elegante, muy atractiva, ah, pero mira, está bien a coquetear para acá, a quitarme el marido a mí. No lo dice a ti, no te llama para decírtelo, pero te descarta o la primo la sobrina, o se sienten amenazadas, o te ven muy poco informal. Vamos a verlo por la parte profesional. No piensa mal de ti, pero te ven muy poco informal. Yamili levantó la mano. Adelante, Yamili. También esa parte que tú dices sobre las ropas y el vestuario, también con el nombre, tú sabes que eh, con el nombre nos buscan en todas las redes sociales y ahí se enteran absolutamente de todo, de todo, de todo. Muy, buen, muy buena observación porque ese iba a ser mi otro punto luego de que usted pone su correo, su nombre su dirección, tiene que poner su cédula porque muchas de las empresas hoy día hacen validación eh, adelante Maciel que pidió la palabra gracias si sí, tú sabes Hugo que con respecto a la foto eh, yo tengo un poco de temor porque al inicio de pandemia yo me he cortado todo el pelo, y ahora lo llevo afro. Entonces la foto normal de mi currículum es con el pelo lacio y largo. Y justamente hoy que estaba actualizando mi, mi currículum, pensé, conchale, lo dejo, le dejo la misma foto, o me pongo una foto con mi pelo normal, porque tú sabes que el pelo afro es un tema ahora mismo. Entonces muchas instituciones lo aceptan, otras no. Y yo en particular tengo miedo. No sé si tú sabes algo al respecto de eso. Sí, mira, esa es una excelente pregunta. Por, y yo siempre les recomiendo a las personas que tienen afro. Por ejemplo, ya tú tienes un currículum con una foto con el pelo como lo tenías anteriormente. No tienes por qué cambiarlo. Porque a pesar de que tú cam porque tú no puedes cada vez que tú cambias un estilo de pelo cambiar una foto. Lo que, y más si no es una foto muy desactualizada, por ejemplo, sino una foto de hace 3, 4, 5 años, la gente no cambia tan rápido. La, la, la gente cambia de, en un periodo de cinco años. Entonces yo te recomiendo dejar esa foto. También te recomiendo cuando vayas a asistir a una entrevista de trabajo, de que si te puedes peinar el pelo para que lo tengas tirado para atrás, aunque tengas el pelo corto, pero que lo tengas tirado para atrás. Porque el tema del afro. Es un tema... Ustedes saben que se dice que, que algunas empresas discriminan, otras no. En sentido general, eso va a depender del criterio de, de la administración de la empresa, de recursos humanos, del entrevistador, porque muchas veces una persona le va tan y tan bien a la entrevista que ellos dicen, bueno, mira, no importa que tenga este estilo, vamos a decirle que se lo cambie. No obstante, eh, yo como... Personas que ando buscando el empleo, no puedo dejar mi futuro a la suerte de ellos. Yo tengo que controlarlo yo en todo lo que yo puedo. El afro está bien y eso se permite, incluso ya hay bancos que lo permiten. Pero como algunas empresas entienden que el afro es un peinado informal, lo que yo sugiero es que para cuando vaya a la entrevista te lo peine para atrás, ya sea con algún tipo de grasa, lo que ustedes usan, con champú, y que lo tengas bien lambido para atrás. Eso es lo que yo recomiendo. Para que eh, si la persona que te va a evaluar es una persona que de alguna manera u otra tiene ciertas reservas con ese tipo de peinados, pues no lo tome en cuenta. Eh, Elizabeth levantó la mano. Adelante, Elizabeth. Sí, mira, yo eh, hice mi pasantía en la cooperativa San José. Y recuerdo que ellos no aceptan personas con el pelo rizo. Tienes, si vas, si no te da tiempo ahí al salón, debes de recogerte el pelo, sea un moño, una cola, pero bien pernado adelante. Excelente aporte, Elizabeth. Y así, sí, porque es que, como yo decía, uno no puede dejar esa decisión en manos del evaluador. Después que uno esté trabajando y tenga tiempo en la empresa uno se, realmente se empapa con las políticas de la empresa. Cada quien, tú sabes, no se puede discriminar a nadie, pero eso es un enunciado, porque muchas veces nos discriminan hasta para ir a un lugar público. Entonces, Yamili levantó la mano. Adelante, Yamili. Y gracias, Elisa, por ese aporte. Yo diría que en ese tema de, de penado eh... Si sí, afro o lacio, yo creo que es una cultura que, que viene arrastrándose, yo no sé de qué, de qué año o de qué tiempo eh, que el ser humano tiene esa perspectiva en, en la mente, porque realmente no, no es, no es eh, el pernado o, o la impresión de una persona que, que va a realizar el trabajo, son las capacidad de Entonces. No sé cómo hay empresarios que tienen esa política de que el cabello, el cabello no va a definir nada, es la capacidad tuya, y la responsabilidad tuya y compromiso. Así es, sí, sí deben recordar que aunque uno no lo quiera admitir, esto es un país del tercer mundo. Nosotros estamos en un país del tercer mundo donde ahora es que vamos avanzando un poco con la equidad de género, con ya hay más cosas que son aceptables, entonces por eso se da eso. Entonces... El correo suyo electrónico, si es un correo que usted utilizó para sus redes sociales, yo le recomiendo a todo el mundo que esté buscando algún tipo de trabajo formal importante, que si tiene fotos eh, haciendo cosas inapropiadas, de que la ponga privada, para que la vean sus amistades o los que te siguen, porque muchas empresas, por ejemplo, si tú aplicas como asistente administrativa de una oficina de abogado como, como agente de servicio al cliente en un banco. Ese tipo de cosas lo evalúan. Ellos observan tus redes sociales para ver el tipo de comportamientos que tú exhibes en las redes sociales. Si es una persona que bebe mucho. Obviamente, todo el mundo eh, participa en actividades sociales. Lo que ellos buscan es alarmas que puedan identificarte o decir que eres una persona inestable de alguna manera u otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que estar muy atento con eso. Entonces, su cédula debe incluirla. Muchas empresas hacen una revisión crediticia. Si usted tiene problemas, incluyalo. Que si usted tiene un buen currículum, como quiera lo van a llamar y ellos le van a preguntar del por qué. Y, y mucho más si usted no está aplicando para administrar dinero. Mucha gente como tiene deudas, no ponen su número de cédula para que no lo revisen. Y lo que hacen es que sin llamarte te descartan. Los eh, evaluadores reciben muchas aplicaciones de trabajo. Ah, yo no sé si alguno de ustedes aplicó, pero hace aproximadamente dos meses yo publiqué un puesto de cajera y servicio al cliente en un courier aquí en Santiago. Y yo recibí más de 300 currículum para ese puesto, para un puesto que pagaba 17 mil pesos. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los factores que influyen cuando ven tu currículum. Datos de la formación base, estudios realizados, por ejemplo, si tiene algún tipo de titulación. Toda la titulación que sea importante y relevante para el puesto. Por ejemplo, si usted tomó cursos o diplomas de refrigeración, de electrónica, de ingeniero en desarrollo de páginas web, pero usted está aplicando. Para gente de servicio al cliente, de esa información fuera. Esa información no es relevante para ese puesto. Lo va a poner a usted como una persona que está sobrecalificada para el puesto. Y puede ser de que el evaluador, cuando mire el currículum, el reclutador, diga, esta persona tiene muchos, muchas habilidades, muchas capacidades, va a tomar este empleo hasta que consiga otro empleo y se nos va a ir. Entonces, sus estudios realizados con fecha, por ejemplo, si usted se graduó de la universidad, ¿verdad? o está en la universidad actualmente, no tiene que poner el bachillerato ni la primaria. Ya usted pasó esas etapas. Concéntrese en lo más reciente en, en términos de estudios. Si usted tomó capacitaciones que aporten, ahí entonces sí la puede incluir. Eh, talleres de servicio al cliente. ¿Qué hace mucha gente que, a pesar de que no tomó ese tipo de capacitaciones, lo pone como habilidades que tiene? Ya sea porque participó en algún tipo de curso informal o porque diariamente tiene que lidiar con muchas personas y entiende que ha adquirido buenas habilidades. Incluso cuando le preguntan en, en conocimientos de internet o técnicos, la gente no sabe qué decir. Y las redes sociales son aplicaciones del internet, Buscar en el, en el internet es una habilidad que no mucha gente la tiene. Titulación, centro donde cursó los estudio. por ejemplo, eh, Universidad Autónoma de Santo Domingo, primer semestre de eh, psicología. Ya no tiene que poner más nada. No tiene que poner el bachiller, ni tiene que poner la secundaria, la primaria, disculpen. Entonces, Fecha de inicio y fecha de término, si se graduó. Por ejemplo, si yo me gradué, inicié en... Mucha gente no se, se recuerda la fecha. Si no recuerda la fecha, por ejemplo, le pone, me gradué, inicié en enero de 2015 y terminé en febrero de 2019. No tiene que ser más espléndido de ahí. Porque hay, algunas, hay algunos puestos, por ejemplo, como derecho, eh, arquitecto, ingeniero, que algunas empresas investigan en las universidades si usted obtuvo esa titulación. Entonces, por eso es que piden ese tipo de información. Datos de la formación complementaria, si tomó cursos, si tomó diplomas, si ha asistido a algún tipo de congreso o si habla algún idioma. Muchas veces... Las personas, eh, hablo inglés, pero no dice si es nivel básico, si es nivel medio, si es nivel intermedio, si también lo escribo. Se, usted podría ser una persona que bien habla inglés eh, nativo, pero lo escribe solamente intermedio, lo escribe básico. Y esa es información importante para el entrevistador, porque ya sabe a lo que se atiene con usted. Y así tiene expectativas reales de lo que va a pasar en la entrevista con usted. Recuerden, los cursos y diplomas que vamos a agregar en el currículum que solamente sean relevantes para el puesto en el que estoy aplicando. Si yo estoy aplicando para una vacante de ventas, eh, yo bien podría poner mis habilidades o mi curso de servicio al cliente porque ventas y servicio al cliente van de la mano. No se puede vender si no se brinda un buen servicio al cliente. Si no se... Brinda un buen servicio al cliente. No hay nada en la empresa. En ventas, cuando usted vende, a la misma vez brinda un buen servicio. Pero, por ejemplo, no ponga ahí ese listado de cursos y diplomados que la gente pone. Y también te lo mandan. Te mandan 15 páginas de diplomas. Ya eso no se usa. Los diplomas usted los deja para llevarlo a la entrevista si se lo piden. te lleva su currículum vitae. Cuando lo llaman, usted puede preguntar, mira, ¿es necesario que yo envíe, que yo lleve mis diplomas? Y probablemente le digan que no. ¿Alguna pregunta hasta ahora se ha entendido? ¿Algún comentario? Sí. Sí, adelante. Hugo, ¿tú sabes que yo he visto eh, personas muy cercanas que ya son graduados y su perfil del, del CV lo ponen como que están estudiando todavía? Y eso, y eso es un dato muy importante porque, y eso, ¿tú sabes por qué pasa eso, Maciel? Porque no actualizan el currículum periódicamente. Por ejemplo, ya los celulares, porque ya casi nadie tiene computadora, ya los celulares tienen una aplicación de Word y, y que usted la puede descargar gratuitamente. Y usted puede tener su currículum ahí en Word y usted lo va actualizando periódicamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si están buscando una persona con conocimientos de psicología y yo me gradué de psicología, voy a un puesto, ah, pero él está estudiando todavía? Y entonces si yo digo en la, en la entrevista que me gradué, ah, pero eso es mentira, eso fue porque le preguntamos. O si no me llevo, no llego a ir a la entrevista, ven en mi currículum que estoy estudiando. Ah, pero vamos a llamar a este que ya se graduó. Entonces es muy importante actualizar el currículum lo más que se pueda. Un, un error que a veces uno comete es que uno deja en la mano de un centro de internet el currículum y ellos lo actualizan y le ponen toda la información que... A veces le hacen un, co, un copy-paste de otro currículum. Entonces, experiencia profesional, empresa donde has laborado. Miren, yo les recomiendo. Decir, hay, lamentablemente se da la situación de que hay personas que en poco tiempo tienen muchos empleos. ¿Alguno aquí le ha pasado eso? Que en poco tiempo, que en menos de un año, en menos de dos años, tienen que cambiar de empleo. El, las empresas a veces no toman en cuenta, por ejemplo... Las empresas solamente toman en cuenta al que está aplicando, no toman en cuenta a la empresa. Hay muchas empresas que son tóxicas o que no son estables, que la gente va y se tiene que ir. Adelante, Brady. Yo tengo una situación que a mí a veces me asusta. Yo trabajo en una empresa y la empresa no es estabilidad. A veces votan empleados y yo me quedo pensando, ¿y por qué fue que lo votaron? Si una persona que hacía su trabajo bien. Y como ese es mi primer trabajo, yo tengo la corazonada que en cualquier en cualquier momento me van a cancelar, como hacen con otro, sin, yo diría, sin dar motivo, porque no he visto que haya ningún motivo para despedir a algunos empleados. Obviando van, el yo, nombre, ¿qué tipo de empresa es? Hacen productos químicos. Hacen productos químicos. ¿Esas personas que sacan, lo sacan antes de cumplir los tres meses? Se da el caso que sí, que a veces antes del año. Lo hacen, no hay como un tiempo definido por el cual lo hacen, pero son, son empleados excelentes en lo que hacen y lo han votado. Entonces mi susto es que a mí me voten y cuando a mí me pidan el otro trabajo, me llevan una entrevista, yo decir que me cancelaron, eso hablaría muy mal de mí, decir que me cancelaron. Mira, eso, eso realmente a la gente le asusta mucho decir que lo cancelaron, pero eh, nadie está exento a ser cancelado de una empresa mientras usted sea empleado. La gente no le gusta decir me desahuciaron. Eh, si a mí me desahucian sin ninguna causa por reducción de personal, yo lo puedo decir. Mira, hubo una reducción de personal, la empresa, yo observé que, claro, yo no lo pongo en el currículum, razón de salida, yo lo digo en la entrevista, ¿Cuál fue la resolución de tu salida? Mira, a mí me desahuciaron, yo observé que en los últimos seis, siete, ocho meses desahuciaron muchas personas, había, había mucha rotación de personal y tú lo puedes corroborar llamando a ellos. Hay que también tomar en cuenta, Brady, Brady, que a sí. veces en la empresa votan hasta por chisme. Hay empresas donde hay empleados que están escuchando, que, están, que son empleados tóxicos, yo puse algo sobre, sobre eso en mi Instagram hace como un mes hay empleados que vienen de ti Brady, pero tú viste a fulano, lo subieron porque es amigo de fulano, porque está con fulana. Y tú, ah, sí, mira, yo estoy viendo que eso está mal. Y van para congraciarse con lo que es el jefe. Mira, fulano, hay que tener cuenta, está hablando, está diciendo. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Claro, no digo que esas sean las razones. En las empresas también se da que muchas veces, cuando una persona está adquiriendo antigüedad, trae gente nueva. Y así acumula menos prestaciones. Aunque eso no es rentable para ninguna empresa. Las empresas gastan, invierten dinero en capacitación. Capacitarlo a ustedes cuesta dinero. Entonces no tiene sentido sacarlos. A menos allá, que sea. ¿ajá? En la empresa de trabajo, por ejemplo, lo que yo hago, yo trabajo en el área de almacén. Que allá prácticamente no se invierte capacitando capacitando a los empleados, así empleados normales. Por ejemplo, si yo a traje en la almacén, yo duro, por ejemplo, 15 días con el que está y ya automáticamente el otro lo bota, como que no te dan un tren ni nada. Ok, entonces sabes que es muy importante, tú que acabas de mencionar eso, de que uno mismo se mantenga capacitándose. Ahora mismo hay muchas plataformas gratis, por ejemplo... Hay una que me gusta mucho que se llama Capacítate para el empleo.org de Carlos Slim, donde hay un sinnúmero de capacitaciones, incluso algunas están certificadas, incluso algunas traen certificados que tú puedes eh, imprimirlo, descargarlo y tenerlo para si alguna empresa te pide algún tipo de certificación. Eh, es muy importante que uno se autocapacite por el tema que tú dices, Brady, de que la empresa no invierte dinero en, en capacitación, sin embargo, tienen expectativas. Eh, de que tú seas bueno. O sea, sí. tú, no me, tú no me capacitas, pero quieres que yo sea bueno en el, en el empleo. Entonces, eso da mucho. Dame un segundo. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Que se autocapaciten en esas herramientas, porque también los cursos técnicos tienen más posibilidades de empleo que los cursos, eh, que las certificaciones o los cursos universitarios. Entonces, volviendo al currículum, hay que poner toda la experiencia profesional que pase de los tres meses. Si yo fui, por ejemplo, si no es mi única experiencia, yo fui a una empresa X, por la razón que sea me fui, duré menos de tres meses, luego voy a otra. Todo lo que es menos de tres meses, yo no lo pongo, no le recomiendo a nadie ponerlo en su currículum. Además, una persona que tiene muchas experiencias de trabajo puede interpretarse como una persona inestable. Si pasó de 10 años, no, no tiene que incluirlo tampoco en su currículum si esa experiencia pasó de 10 años o si fue irrelevante en su carrera o si es irrelevante para el puesto. Por ejemplo, yo trabajé como delivery en el colmado de por mi casa cuando yo tenía 15 años, de los 15 a los 18. Y después de eso yo fui encargado de almacén en otra empresa. Ya yo no tengo que poner la experiencia de delivery. Me concentro en lo más relevante que fue encargado de almacén. Los puestos que yo desempeñé en esa empresa, por ejemplo, yo he visto muchos currículos que la gente pone Beauty Salón eh, Arely de tal fecha a tal fecha, pero no ponen qué hizo ahí. No necesariamente se sobreentiende que, que usted era estilista. Usted puede haber sido cajera, pudo haber sido recepcionista, pudo haber sido conserje, la, eh, encargada de mercadeo, manejo de redes sociales, lo que usted quiera. Entonces, hay que especificar el puesto, la fecha y la duración que tuve. Si pone la fecha, por ejemplo, desde diciembre de 2020 hasta, eh, por ejemplo, 2021. Si fue un tiempo más de seis meses, póngalo, seis meses. Eh, nombre de tu supervisor inmediato o de una persona que pueda hablar bien de usted. A veces uno, por la razón que sea, no tuvo una muy buena relación con su supervisor. Entonces, ponga la referencia del área de recursos humanos. Por ley, ninguna empresa puede dar mala referencia de un empleado, aunque este haya sido malo. Si usted, eh, de manera infragante, descubre que alguna empresa está dando mala referencia de usted, lo puede demandar. O, lo puede, o le puede notificar, emplazarlo vía, vía un alguacil para que se abstenga de hacer eso. La ley, y lo establece el Código de Trabajo, Estipula que la empresa solamente puede decir salario que la persona devengaba, el tiempo que duró en la empresa, la posición que ocupaba y la razón de su salida. Por ejemplo, yo que he trabajado, he trabajado muchos años como gerente de recursos humanos, cuando piden una referencia o pedían una referencia, fulano trabajó aquí de diciembre, entró en diciembre de 2015, salió en enero de 2021. Ganaba 30 mil pesos, fue agente de servicio al cliente y fue desahuciado. Mucha gente le pregunta, ¿usted lo volvería a contratar? Muchas empresas dicen que sí, muchas empresas dicen que no. Independientemente de la respuesta que den, no pueden decir porque fue mal empleado, porque llegaba tarde, por la razón que sea. No se puede, la ley lo prohíbe. Así que, si por alguna razón usted ha sido víctima o es víctima de este tipo de, de práctica, incluso me puede contactar. Y yo le puedo decir cuáles son los artículos en el código para que usted se lo haga llegar a la empresa. Primero por la vía amigable. Mira, fulano de tal, yo sé que tú estás dando mala referencia mía. Eso me está afectando para conseguir un empleo. Eh, muchas veces, como no salen bien de una empresa, no ponen el correo. Disculpe, no ponen el número de teléfono. Y eso es peor. Si usted no pone el número de teléfono, hay algunas empresas que ni te llaman porque dicen voy a perder mi tiempo, no puedo validar referencias laborales. Eh, la mayoría de empresas, mientras más pequeñas son, más validan las referencias laborales. Entonces, es bueno que pongan ahí la extensión de recursos humanos, que ellos son los que tienen que dar información. Y si en el caso específico usted dejó muy buena relación con su supervisor inmediato, usted lo pone. Recursos humanos, si usted tuvo una mala relación con el supervisor, porque a veces no es culpa del empleado la mala relación con el supervisor. Yo que trabajo en el área de operaciones, sé que los supervisores muchas veces toman las cosas personales, no son objetivos, y por la razón que sea, no dan buenas referencias suyas. Recursos humanos siempre es más objetivo que el supervisor, siempre y cuando eh, la relación haya sido un poco lacerada. Las responsabilidades que tenía... Eh, por ejemplo, cuadre de caja, cierre, manejo de caja chica, eh, inventario, organizar eh, materiales, recibimiento de... Y mientras más cosas usted pueda decir importantes y de manera concisa, más le puede ayudar. Como dije, detallar todos los datos relevantes siempre y cuando sean relevantes para el puesto que usted está explicando. No deje nada a la imaginación. Ni deje nada que sea importante para la entrevista, porque puede ser de que usted no vaya a la entrevista. Usted tiene que poner cada actividad que tenga la máxima importancia relacionada con su puesto. Si ustedes creen que algo que no le va a favorecer, no lo incluya. Ajusta tu currículum vitae a cada oferta de empleo. Potenciando y resaltando aquello que tú posees y que mejor se ajusta al empleo. Siempre manda tu currículum en letra de molde y actualizado. No hagas un currículum excesivamente largo. Mucha gente pone letra cursiva y a veces uno no puede ni leer el nombre. Le, le puedo decir, yo que veo muchos currículums de manera diaria, de manera eh, semanal, quincenal, para diferentes puestos, que cuando yo abro un currículum, o la mayoría de reclutadores abren un currículum en colores muy opacos, que ni se puede leer en letra cursiva, lo cierran y punto. Pasan al próximo correo. Pasan al próximo correo. Mucha gente comete el error de compartir un enlace de Google Drive. eso Es otro error. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas le dan limitaciones a los empleados al Internet. Entonces, Posiblemente, usted le comparte el enlace, el, el reclutador tiene los accesos de Google Drive bloqueados, le da para seguir el enlace y no puede entrar a su currículum. Y usted cree que ese entrevistador o evaluador que tiene en su pool 50 currículum, se va a tomar el tiempo para escribirte un correo y decirte, mira, no puedo accesar a tu currículum. Y muchos lo hacen, pero cuando lo hacen es cuando no tienen muchas opciones. Entonces, no te tomes el chance de ver si la persona tiene muchas opciones. ¿Quiénes de ustedes tienen su currículum en Google Drive? Yo lo tengo, sí. Entonces, ¿qué es lo ideal? Antes de enviarlo, descárgalo convertido a PDF para que... ¿Por Yo siempre recomiendo que lo envíen en PDF porque como hay diferentes versiones de Word, puede ser de que tú le envíes una versión de Word que esa persona no tiene y cuando lo abre, la foto sale más para abajo, el nombre sale más para arriba y sale descuadrado. Y si el evaluador no tiene mucha experiencia en Word, va a atribuir a que fue un error de, de tuyo, de que hiciste un currículum mal elaborado, de que hiciste un currículum que tiene muy pocas cosas y te va a descartar, ah, mira este, eh, ni siquiera sabe hacer un currículum. Ya eso de la carta de presentación, so, eh, yo lo recomiendo siempre y cuando sean puestos administrativos. Eh, un currículum vitae es una presentación breve, escrita y ordenada de los principales logros y experiencias académicas y de trabajo suyo. El currículum debe adaptarse a la oferta de trabajo en concreto. Es decir, hay que elaborar un currículum vital para todos los puestos de trabajo que usted solicite. Claro, siempre y cuando sean diferentes. Por ejemplo, si, los que utilizan Aldaba. En Aldaba hay muchos muchas vacantes. Por ejemplo, analista de seguro, agente de servicio al cliente. Si usted va a entrar a diferentes puestos, uno de venta, uno de servicio al cliente, pues. No necesariamente lo, que, lo mismo que fue atractivo eh, subrayando sobre su experiencia de servicio al cliente va a ser atractivo en ventas. ¿Cuáles son algunas de las características del currículum? Claro, que se pueda leer eh, en letra. La letra que yo siempre utilizo es la Times News Roman, número 12. Si, si es mucha información, si es poca información, la voy poniendo un poco más grande. Los títulos los pongo en negrita. Y los encabezados en negrita, por ejemplo, la experiencia laboral, eh, Grupo Vimenca, S.A. debajo, eh, no en negrita, pongo mi título, gerente de tal área, de tal año a tal año, o actual. Preciso. Sin abordar mucho, sin hablar mucho. Que sea real. Yo conozco una empresa que recientemente sacó a una persona porque parte de la información que puso en su currículum no era real. Puso una experiencia que no tenía, llamaron a esa empresa, no lo conocían y lo sacaron. También otras empresas te ponen a llenar un formulario de trabajo y te lo dicen abajo. Incluso el código de trabajo establece en, como una de las razones justificadas para despido, que despido es cuando te sacan de una empresa sin darte tus prestaciones laborales, es haber mentido para obtener el puesto. Mentir, decir que tienes habilidades que no posees. Verás, positivo, eh, tratar de no utilizar términos negativos, que sea bien directo, conciso, concreto y breve. Una página es lo que yo recomiendo para las personas que tienen menos de 10 años de experiencia laboral. Si tienen más de 10 años, dos páginas. Si, ha, si está aplicando para un puesto gerencial eh, de liderazgo, de supervisión, pueden tener tres páginas para que puedan enumerar las funciones que ha tenido de liderazgo. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, dije que no se recomienda, eh, o bien esa parte, número y copia de cédula, teléfono fijo y número móvil, y su correo electrónico. Deben poner su correo electrónico siempre que vayan a... Si alguien puede, bueno, vamos a enviarlo de nuevo. Alguien en el grupo está pidiendo el enlace para entrar. Vamos a mandarlo ahí. Esto es lo, lo bueno de la tecnología. Formación académica, su título, especialidad, centro de estudios, si es importante, las fechas... Eh, información complementaria, los cursos relacionados con el puesto, eh, duración y la fecha de realización. Los idiomas, si usted habla algún tipo de idioma, informática, es muy importante detallar la parte informática. Estamos viviendo en un mundo digital y las empresas quieren personas que puedan manejar algún tipo de plataforma digital. Incluso, nosotros podemos, eh, en, el, en el grupo que tenemos sobre técnicas sobre empleo, los que tengan su currículum que quieren que lo, lo evaluemos ahí, lo pueden enviar y en la próxima sesión, pues podemos to tomar un brevemente unos 5 o unos 10 minutos para decir algunas sugerencias generales sobre todos esos currículums. Experiencia profesional con contrato, sin contrato. Eh, un ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de una experiencia profesional sin contrato? ¿Quién se anima? Elizabeth, Carlos, Cintia, Iralis, Yamili. ¿Quién se anima? La... Yo. Eh, yo. Cintia levantó yo. la mano. Eh, vamos a dar la oportunidad a Cintia y después tú, quien me dijo yo, tam... entonces tú eres el próximo. ¿Está bien? Richard, Richard aquí. Ah, está bien, Richa. Entonces, después de Cintia, vas tú. Adelante, Cintia. Eh, hola, buenas. Eh, una, un ejemplo de una experiencia laboral sin contrato podría ser una asesoría que no fuese fija, eh, llevar alguna iguala, contable, por ejemplo. Exactamente. Incluso, eh, bueno, vamos a dar la oportunidad, a Richa, si querías aportar algo más, Cintia. Solo eso por el momento. Muchas gracias, Cintia. Richard. Bueno, aquí, buenas noches. Eh, una experiencia sin sí, contrato, eh, incluso yo tuve una, que fue que fui ayudante de banista, de banistería, en el taller donde un tío mío. Y simplemente me dijo a mí, coge para acá, o sea, a trabajar. O sea, no sé si me debe entender. Exactamente. Eh, eso se da mucho en este país, que uno va a ayudar a alguna empresa familiar. También una experiencia no, remuner, no remunerada podría ser incluso eh, ventas de, no, disculpen, sin contrato. Las ventas que uno hace por catálogo de productos Avon, de productos Level, ventas de celulares. Por ejemplo, para una, una persona que no tiene ningún tipo de experiencia laboral, yo siempre le digo, haz en tu mente una lluvia de ideas. Y trata de identificar en momentos donde tú has tenido que brindar un servicio, donde tú has tenido que vender algún tipo de artículo, y eso es una experiencia de que a pesar de que no fue remunerada, eh, eh, pero te ayudó a ti para desarrollarte como persona. Entonces, que alguien más quiere hacer algún aporte de algún tipo de profesión no remunerada? Por ejemplo, actividades benéficas son actividades que se pueden incluir en el currículum. Por ejemplo, yo participo en donaciones, al hospicio, eh, voy al hospital de niños, ese tipo de cosas que demuestran que usted es una persona con sensibilidad humana, le ayudan al entrevistador también a ver eso en usted. Adelante, Carlos. Sí, eh, otro ejemplo podría ser eh, una tienda virtual, la que uno mismo maneje. Exactamente. Eh, deme un segundito, por favor. Ahora mismo, con el tema de, las, de la tecnología y las redes sociales, se da mucho eso de que hay muchas eh, funciones que uno puede hacer de manera sin contrato. Aunque tengan claro algo, el contrato de trabajo, cuando usted entra a una empresa, por ejemplo, eh, ahí, ahí se han instalado muchas demandas eh, por eso. Cuando usted, por ejemplo, entra a una empresa como... Cuando te dice a ti el encargado de recursos humanos, tú empiezas el lunes de 8 a 9, ya son un contrato de trabajo. Eh, yo voy a invitar a Yamel eh, Ferreras, que ella es gerente de recursos humanos en una empresa. Ella va a entrar brevemente para hacer algunos aportes y hacer algunas. Y si ustedes tienen algunas preguntas, como Yamel eh, tiene. Habilidades de recursos humanos, así ustedes pueden aprovechar y hacerle algunas preguntas. ¿Está bien? Entonces, eh, otros datos que se pueden in, eh, agregar es participación en jornadas, seminarios, publicaciones. Y toda la información relativa a la disponibilidad para la incorporación inmediata. Si tiene licencia, tiene que ponerlo, disponibilidad, disponibilidad para viajar, disponibilidad para cambiar de domicilio. Hay mucha gente que, por ejemplo, por su, porque son solteros, porque viven con sus padres, o por la. o porque les gusta viajar, tienen disponibilidad de viajar a diferentes ciudades. Entonces, por ejemplo, si usted está aplicando a un puesto como vendedor ranchero o asesor de ventas de una compañía que se requiere visitar algunas provincias en el Cibao, es bueno y válido que usted ponga tengo disponibilidad para viajar fuera de la ciudad y eso le abre un abanico de opciones a usted. Entonces, vamos a continuar. Consejos, oraciones y párrafos breves, términos simples, hablar de logo, logros y resultados. Cuando usted eh, eh, elabore su currículum vitae, es importante que usted pueda leerlo. Algo que se da mucho es que las personas luego te mandan un correo para decirte Ah, mira, eh, mi correo, ese no es mi teléfono, ya yo lo cambié. Entonces, bien. hola, Yamel, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Yamel, eh, estamos aquí como te, en una capacitación de técnicas para la búsqueda de empleo y estamos hablando sobre la elaboración del currículum vitae. Tú como gerente de gestión humana, si tú pudieras compartirnos lo que tú puedas, una o dos cositas de cosas que se hacen en los currículum que son desfavorables para la persona que aplica y que tú les recomiendas a estos jóvenes muchos de ellos no tienen empleo Bueno, una de las cosas claves que yo entiendo es ser puntual, ahí hay currículums que a veces parece un libro o sea, se pone mucha información que no es necesaria y cuando aplique a una posición específica adaptar el currículum a la posición que está aplicando y hacerlo, eh, como decimos en inglés, short and sweet, corto y, y dulce. <ríe> y algo que sea puntual, directo a lo que se necesita para la posición y hablar de su experiencia y lo que tú entiendes que va a aportar a esa, a, a esa posición. ¿Te ha pasado, yamel que hay personas que ponen en su currículum experiencia laboral y cuando tú le preguntas como que no pueden elaborar mucho sobre ella Sí, claro eso pasa mucho Bien, muchas gracias por ese aporte Chicos, si ustedes tienen alguna pregunta para Yamel, aprovechemosla. ella tiene pasta experiencia en el área de gestión humana es actualmente gerente de recursos humanos de una empresa así que la traje brevemente Ya una persona muy ocupada por si ustedes tienen alguna pregunta para ella Bueno, nadie tiene preguntas, Yamel. Parece que vamos bien con el curso. Yo sé que sí. Déjame yo seguir entonces escuchándote a ti. Está bien, gracias, Yamel. Uno de los consejos, como estábamos diciendo, es no utilizar el pronombre yo. Por ejemplo, si usted va a elaborar un poco en su currículum, utilice verbos activos como, por ejemplo, desarrollé el departamento de ventas dirigir el departamento de capacitación, para que se, no, se, no se vea como a, algo simplista. Utilizar el pronombre yo, básicamente también lo hace ver a usted como una persona que no es colaborador ni trabajador de equipo. Que esa es una de las habilidades o herramientas esenciales en el mundo corporativo de hoy día. Una persona que pueda adaptarse, que pueda dirigir y que pueda trabajar en equipos de altos impactos, como dicen. Algún, otro consejo en su, a la elaboración de su currículum vitae es que deje un margen de dos centímetros. Usted, si usted lo elabora en Word, usted puede, arriba, le dice el, el, el espacio que quiere dejar. Si tiene mucha información pues y no puede dejar dos centímetros, pues entonces usted trata de dejar algún tipo de espacio entre los distintos apartados. Por ejemplo, de, entre su experiencia laboral del año 2015 o la última y la antepenúltima para que, como dice Jamel, no parezca un libro donde se ve todo junto, toda la información se ve ahí pegada y acorada y eso lo que hace es que, que uno no pueda ni siquiera leerlo, no puede, se le hace difícil. Entonces, eh, algunos pasos breves para elaborar un currículum vitae de alto impacto es utilizar vocabulario estándar. Eh, evite utilizar eh, el uso de palabras técnicas o demasiadas artificiosas. Por ejemplo, hay un lenguaje muy técnico en cada posición eh, que a veces usted, como técnico en informática, aquí tenemos un ingeniero en tecnología, conoce, pero que no necesariamente el Departamento de Gestión Humana conoce. Entonces, trate de utilizar... Eh, vocabulario estándar y utilizar sinónimos distintos para evitar repeticiones. Tiene que cuidar su presentación. Eh, tan importante como el contenido es la presentación. Ustedes saben que muchas veces vamos a un centro de internet, nos copian y nos pegan una carta de presentación. Por ejemplo, yo he visto en currículos de hombres cartas de presentación que, con términos femeninos, o sea... Eh, hombres presentándose como si fueran damas. ¿Por qué se da eso? Porque fuimos a un centro de internet, nos copiaron y nos pegaron el encabezado, y nosotros no nos tomamos el tiempo para leerlo. Si usted va a un centro de internet porque no posee un ordenador en su casa, una computadora, pues antes de enviarlo, pídale al encargado del departamento del internet, que por favor se lo imprima, Léalo detalladamente. Y si usted está de acuerdo con lo que dice ahí, envíelo. Y como dije anteriormente, utiliza un correo, una cuenta de correo electrónico profesional. Eh, no, trate de no tener su correo de adolescencia, como la Blujita rubia53. Eh, el Paul Ponder Rock Forever. O ese tipo de correo electrónico que lo hace ver como una persona. Poco profesional. Eh, si tú incluyes ese tipo de correo en tu currículum, te estás haciendo un daño. La fotografía. Si no tiene una fotografía de calidad, no la incluya. Eh, muchas veces vamos, por ejemplo, a nuestra página de Facebook y sacamos una foto que nos gusta mucho porque me estoy sonriente, me veo bien. Y le cortamos el de al lado que tiene la botella de la cerveza en la mano y se ve la mitad de un hugo. Se ve un medio hugo o con la cabeza de lado y se nota de que yo estoy cortado. Eso realmente le hace daño a la presentación de su currículum, ya que su currículum tiene que ser lo más profesional posible. Hay una frase que dice, nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Hágase de cuenta que eso es una cita amorosa y de su mejor impresión. Como uno se esmera para participar en una cita amorosa, Así haga su currículum. Adelante, Elizabeth, te levantó la mano. Elizabeth, ¿me escuchas? Ah, sí. Eh, que veo que ahora están elaborando los currículos sin foto. Es necesario poner la foto. ¿O se puede hacer así, sin la foto? No es obligatorio, pero es recomendable. Por ejemplo, la, eh, el currículum es la, la, la primera oportunidad que una persona tiene de dar una buena impresión. Entonces, si colocas una foto profesional que hable de ti, eh, eso te ayudaría bastante a que puedas obtener el puesto porque la empresa puede tener una impresión inmediatamente de qué tipo de persona tú eres. O sea que yo recomiendo de que si tienes una foto profesional la incluyas como la foto del pasaporte. Si no tienes una foto profesional entonces no incluirla. Ok, gracias. Siempre a la orden. Entonces, continuamos. Evita mandar una copia de tu currículum, conviértelo a PDF. Ahora hay muchos programas en línea de convertir de Word a PDF. Solamente tienes que poner en Google, convertir de Word a PDF y automáticamente puedes eh, convertir tu currículum sin mucha dificultad. Otro consejo es mantenerlo siempre actualizado, repásalo y corrígelo cada vez que sea necesario, no te preocupes, nunca es demasiado. Para el currículum vitae se requiere ser perfeccionista y detallista. Tu currículum es tu carta de presentación, tu currículum es la primera impresión, lo que te va a abrir la puerta en una empresa y lo que va a determinar si te llaman para una entrevista. No importa qué tan bueno tú seas en una entrevista, si tú no logras... Eh, enviar un currículum que impacte, que llame la atención. Los currículums modernos tienen fotos, tienen tu dirección arriba, de un lado tienen tu, tus habilidades o conocimientos y del otro lado tienen la información básica sobre tu educación y experiencia laboral. Y vamos a ver más adelante un ejemplo. Utiliza un currículum de una página si tienes menos de 10 años de experiencia. Si, si vas a utilizar un currículum de dos páginas, lo ideal es que sea porque tienes más de 10 años de experiencia relacionada con el objetivo profesional actual, o sea, con el empleo que estás buscando, eh, o si se requieren habilidades técnicas que tú tienes que enumerar. Por ejemplo, eh, se busca... Un gerente de tecnología que tenga conocimiento en programación, que tenga conocimiento en desarrollo. Entonces, ahí ya tú puedes elaborar los conocimientos técnicos que posees que te van a ayudar a conseguir el puesto. Ponga la información más importante en la parte superior eh, con tu carrera, de modo que tus credenciales aparezcan de primero frente al currículum. Y en la segunda página, pues, tú pones tu información de contacto y todo lo demás. A diferencia de si vas a elaborar un currículum de una página. Y si vas a utilizar tres páginas o más, es porque tú eres gerente o ejecutivo en una empresa con una larga historia de logros y liderazgos y quieres enumerarlos todos en eso. Este es un ejemplo. Yo sé que no se ve. Se ve un poco. Ustedes lo pueden ver, ese ejemplo. ¿Se ve bien? Sí, no se, se ve bien. Eh, no. Sí, sí, se puede ver. Entonces eh, yo lo voy a... No lo veo como, bien. Yo como que la voy a elaborar un poquito y después yo voy a subir el mío. Yo tengo dos ejemplos del mío. Eh, por ejemplo, lo que vemos aquí en la parte izquierda es donde está la foto. Ahí va la dirección, el número de cédula de la persona y debajo las habilidades si tiene alguna. Y del otro lado... ¿Ese material no lo van a enviar? Sí, se lo voy a enviar al correo electrónico o por el grupo para que lo tengan. Perfecto, gracias. Siempre. Entonces, que arriba lo que se ve una presentación de la persona, eh, por ejemplo, una presentación... Pedro, ¿en qué área tú trabajas, Pedro? Eh, oh. Bueno, sí. Yo trabajo en la área de tecnología, específicamente. ¿Tú eres técnico o eres eh, profesional? Ingeniero. Ingeniero. Por ejemplo, yo soy Pedro, ingeniero en informática con más de cinco años de experiencia en el área, supervisé, eh, supervisé departamentos de más de cinco personas, donde desarrollamos aplicaciones, etcétera. En ese encabezado ahí, yo voy a presentar eh, lo más importante, bien resumido sobre mí, para cuando el, el evaluador vea mi currículum, automáticamente le llame la atención. Ah, mira, Pedro tiene experiencia supervisando, es ingeniero graduado, eh, tiene estas aptitudes, etcétera. Elizabeth, ¿cuál es tu área? Mercadeo. Por ejemplo, eh, ¿tú trabajas de manera individual o tú trabajas en alguna empresa o has trabajado en alguna empresa? Ahora mismo no estoy lab laborando, pero trabajé en una oficina de arquitecto. ¿En el área de mercadeo? Eh, bueno, yo estaba en la recepción y manejaba un poco de auxiliar de contabilidad. Ok. ¿Y esa es la única experiencia que tiene o tiene otra experiencia aparte de eso? No, y de recepcionista eh, en la cooperativa de San José, cuando hice mi pasantía. Entonces, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, licenciada en mercadeo, con esa dos de experiencia desde la cooperativa hasta el arquitecto, ¿cuántos años suman eh, Elizabeth? Bueno, en la cooperativa creo que duré como seis meses y en la oficina de arquitectura no más de dos años o algo así, dos a tres años. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que fueron dos años y seis meses la cooperativa. Eh, licenciado en mercadeo con más de dos años de experiencia eh, en el área eh, de gestión eh, de servicio al cliente y contabilidad o, o asesoría de contabilidad, eh, habilidades de comunicación, eh, por ejemplo, excelentes habilidades de comunicación, manejo de conflictos, resolución de conflictos. Y ahí es donde tú tienes que, por ejemplo, en base a la experiencia que tú obtuviste en ese empleo. Porque, por ejemplo, si tú fuiste recepcionista de una cooperativa, probablemente tiene conocimiento de cuentas, probablemente tiene conocimiento de, de ventas de productos bancarios. En la arquitectura, probablemente tiene conocimientos técnicos ...en esa área que nada más nadie posee. Entonces, esa es la oportunidad donde tú pones ahí tu experiencia. Hay dos tipos, o hay varios tipos de currículums. Hay currículums, por ejemplo, que son cronológicos. Que son cronológico directo, cronológico inverso y currículum funcional. Un currículum cronológico directo es el que empieza la secuencia cronológica... ...por lo primero que hiciste para concluir con lo último. Por ejemplo... Empiezo con mi última, mi primera experiencia y voy bajando hasta mi última. Yo recomiendo el, el que habla de la última experiencia para finalizar con lo primero. Y como le dije, yo solamente incluyo ahí todo lo que fue más de tres meses y lo que fue relevante. Si en un año yo, yo tuve tres empleos, yo pongo ahí el, que, el último, si fue el que más duré. Recuérdense que si yo no lo pongo ahí, eh, no me van a, no me van, no van a llamar para validar ex, eh, referencias. Yo puedo decir en la entrevista, por ejemplo, eh, mira, yo trabajé de manera provisional, temporal, en una empresa de X y realmente fue algo momentáneo, debido a que ellos se estaban organizando, o debido a que no era una experiencia estable, decidí, etcétera. Un error que comete muchas veces la gente en en la entrevista, es decir, yo dejé mi último empleo por mis estudios. Entonces te preguntan, ¿y te graduaste? No. Ah, yo paré los estudios ahora. Entonces, muchas veces piensa el entrevistador, cuando vuelva y reinicie los estudios y el horario sea complicado, yo lo va a dejar. Yo preferiría decir, por ejemplo, bueno, el hora, mi horario laboral no se ajustaba a las cosas que yo quería desarrollar en mi vida cotidiana. Yo traté y por mucho tiempo ajusté mi horario, mi vida a mi horario de trabajo. No obstante, llegó un momento en donde ya no podía continuar con algunas actividades. Y como no es un horario regular, es un horario atípico, decidí buscar nuevas oportunidades que tengan un horario más de acorde a mi visión. Entonces, este es otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la primera columna, la presentación, la experiencia profesional, experiencia académica, otros cursos. Y del lado izquierdo, debajo de la foto, nombre, apellido, dirección, número de cédula, etc. Este es otro ejemplo. Miren cómo en este pone... Eh, personal, educación, experiencia y habilidades. Lo que vemos ahí abajo es habilidades. Este currículum me gusta mucho porque este currículum tiene pocas palabras y dice mucho. Por ejemplo, en la, en, en la última tabla azul que dice skills en inglés, eso es habilidades. Por ejemplo, yo puedo poner ahí servicio al cliente, ventas, eh, manejo de conflictos, comunicación, e inglés Todo lo que yo pueda, lo puedo enumerar Y ahí, esos puntitos Están del 1 al 10 Yo lo puedo poner del 1 al 5 también Y con el simple hecho de yo llenarlo Todos, significa que tengo Buenas habilidades En ese campo, en esa área Entonces, ahí Me evito tener que hacer un listado Si quiero hacer una sola página Me evito tener que hacer un listado Enumerando un sinnúmero de cosas entonces, el currículum cronológico directo, empezando por lo primero que hiciste para concluir con lo último. El currículum cronológico inverso se expondrá en primer lugar lo último que has realizado para real finalizar con lo primero que hiciste. Y el currículum funcional es el que enfatiza las cualificaciones y habilidades. Destaca el tipo de trabajo realizado, conocimiento y las aptitudes del candidato. ¿Este se parece a, a cuál se parece este de los tres ejemplos que vimos? ¿Quién me puede decir? ¿Nilcia, Pedro, Berenice? ¿Quién se motiva? ¿Este último que estamos viendo aquí, a cuál ustedes creen que se parece de los tres ejemplos que vimos de los tipos de currículum? ¿En qué usted está en la página 23, ¿verdad? Sí. De los tres tipos de currículum, vamos a ver. Funciona. Correcto. Se parece más al funcional. ¿Por qué? Porque está hablando ahí de, de manera concisa y precisa las cosas que quiere subrayar. Entonces, cada quien puede elaborar el currículum de cómo se sienta y como más le convenga en ese momento, porque por ejemplo, si mi primera experiencia fue en el área de servicio al cliente y luego todas fueron de ventas y yo estoy aplicando para un puesto de servicio al cliente, entonces tal vez lo que más me conviene es poner esa última experiencia, porque es lo que está más relacionado con el puesto. Recuérdense que el currículum usted tiene que jugar con eso, ponerlo de la manera que más se adapte a las necesidades suyas y lo más funcional posible. En el proceso de búsqueda de empleo, hay que ponerse en marcha algunos tips. Por ejemplo, enumere, hágase un listado, siéntese en su casa antes de usted elaborar el currículum y, y, y repase lo siguiente. ¿Cuáles son las cualidades personales que yo tengo? Antes de yo elaborar mi currículum, porque tal vez yo no recuerdo en los puestos que he desempeñado las cosas que yo he hecho. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? Los conocimientos que tengo. Conocer mucho nunca es malo. Claro, es malo ponerlo todo en un currículum si eso va a hacer que se alargue demasiado o si eso no es relevante al puesto. Las experiencias que yo tengo. Mis limitaciones actuales. Por ejemplo, yo vivo en Santiago, el empleo en La Vega, no tengo transporte. El tipo de empleo que busco. Las condiciones de trabajo que estoy dispuesto a aceptar. Y todo eso, hágalo en, póngalo en una lista de lluvia de ideas para que usted pueda tener más ideas para elaborar su currículum de trabajo. Buscar trabajo es un trabajo. Planifique cada día y cada semana y ocupe el tiempo, dedíquele algún tiempo diario a buscar empleo. Nosotros, para los que no están o para los que se acaban de sumar, tenemos un grupo en Telegram. Yo voy a enviar por el grupo de WhatsApp que tenemos para este curso. Yo voy a enviar el enlace. Eh, lo ideal es que no hablen por ahí, simplemente que hagan preguntas relacionadas con el empleo. Ahí publicamos. Muchas vacantes a medida que nos llegan. A veces llega una vacante y la gente me pregunta: ¿en qué empresa es? Y la gente no sabe que en lo que usted dice en qué empresa es, ya hay 10 personas que han enviado su currículum. Envíelo. Yo decía al inicio de esta conversación: si Cervecería se vegana está buscando un chofer, pero yo no soy chofer, yo pongo, pero yo no tengo empleo y yo quiero enviar mi currículum a la mayor cantidad de empresas posible. Yo hago mi currículum, lo envío y pongo en el encabezado puesto de servicio al cliente, puesto de mercadeo, contabilidad, tecnología, en el área que yo quiera. O sea, para yo enviar mi currículum a una empresa multinacional o a una empresa media o a una empresa grande, de la cual yo sé que tiene muchos puestos, los cuales yo puedo desempeñar. Yo no tengo que mandarlo para el puesto de chofer. Mucha gente también comete ese error. Eh, para el puesto que me necesiten, para el puesto de chofer, no. Envíelo y, y establezca ahí arriba. ¿Por qué? Porque el evaluador quizás no lo va a llamar en ese momento. Pero cuando él tenga un puesto de servicio al cliente, cuando él tenga un puesto de venta, él va a ir a su correo electrónico y va a poner en el encabezado servicio al cliente. Y le van a aparecer todos los currículos de servicio al cliente, todos los currículos de ventas. Entonces, no desaproveche nunca una oportunidad para enviar su currículum. Si es una empresa grande, usted no tiene empleo y usted se graduó en mercadeo, usted se graduó en administración de empresa, se graduó en contabilidad, usted es maestro pero tiene conocimientos de servicio al cliente, de contabilidad, de trabajo en equipo, envíe su currículum, no se limite. Dejen que sea la empresa que tome la decisión si quiere evaluarlo o no. Claro, no aplique para un puesto que usted no tiene ni la más mínima habilidades para desempeñarlo. Si están, si están buscando a un contable que sea contador público, que tenga mínimo dos años de experiencia, y usted estudiante de contabilidad, no lo envíe, pero no lo envíe para ese puesto. Envíelo como analista de contabilidad. Y entonces se lo ponen en el encabezado, puesto analista de contabilidad, eh, departamento de contabilidad, y usted envíe su currículum. No, nunca desaproveche una oportunidad para enviar su currículum vitae a una empresa grande. La información se consigue diariamente. Diariamente, algo nuevo usted se entera de su currículum, eh, de cómo enviar su currículum a una empresa, de nuevos puestos. La mayoría de empleos se consiguen vía relaciones. Yo no voy a esperar al último módulo para decirle que riegue la voz de que usted está desempleado. Déjele saber a todo el mundo. No tenga vergüenza. Mira, yo estoy desempleado y busco empleo. De hecho, yo he visto en Corotos personas que publican su currículum buscando empleo en tal área. Y cuando usted pone en Google, cuando viene a ver, aparece eso. Ocupa tu tiempo adecuadamente. Sin olvidarte de tener algún tipo de actividad de ocio. Siempre hay cosas que aprender. Alguien dijo aquí al principio, eh, la primera joven que habló, no recuerdo su nombre, si me lo puede recordar, de que ella, como no está laborando actualmente, se la pasa autocapacitándose en línea. Desde su celular, desde su smartphone, usted se puede eh, autocapacitar. Así que nunca es demasiado tarde. Conozca y utilice los servicios de orientación, busque línea, oriéntese. Las relaciones sociales son muy importantes. Infórmese siempre antes de contactar a una empresa. Adelante, Maciel. Gracias, Hugo. Tú sabes que en un momento yo pensé, yo me gradué de Psicología Industrial, y pensé en un momento de mi vida, Dios mío, ¿para qué yo estudié esto? Porque como toda mi experiencia ha sido en venta, servicio al cliente, no porque me guste, sino porque esos son los empleos que he conseguido, mis primeros empleos, a veces he, he, he dicho en mi mente, escúchale, yo voy a tener que quitar esa profesión y ponerme a hacer otra, porque en mi carrera, por ejemplo, yo no tengo nada de experiencia, solamente la pasantía y que cursos. Porque recursos humanos, a mi vista, es algo difícil si no tienes experiencia. Entonces, como todo mi currículum es servicio al cliente, venta, negocios, yo dije, bueno, Dios mío, voy a tener que estudiar otra cosa que se afine a mi experiencia. Entonces, fue un, un tiempo difícil para mí con respecto a eso. Sí, tú sabes también que... Eso, tú acabas de decir algo muy importante. Al inicio... Cuando los que no se han graduado todavía, si pueden conseguir la oportunidad en su área de trabajo, aunque le pague un poquito menos, vale la pena sacrificarse. Por ejemplo, que yo te recomiendo, Maciel? Que tomes algún tipo de curso técnico eh, en las áreas que te has desarrollado o en, en, en tu área por ejemplo, te graduaste de contabilidad, me dijiste, eso fue lo que me dijiste, y nunca he estudiado, nunca he trabajado psicología, en la área. Psicología, psicología. Entonces, por ejemplo, como tú quieres insertarte en el área de recursos humanos, tómate un curso de la tesorería, tómate un curso de reclutamiento y selección, de los subsistemas de recursos humanos. Porque lo ideal, lo idóneo siempre para todas las empresas es un psicólogo para que maneje el área de recursos humanos. Fíjate que yo no soy psicólogo y fui gerente de Recursos Humanos hasta hace poco. Y conozco muchos gerentes de Recursos Humanos que no son psicólogos, pero porque adquirieron la experiencia en el puesto o tuvieron experiencia en otros de los subsistemas. Entonces, ¿qué yo te recomiendo a ti? Si tú quieres insertarte al área de Recursos Humanos, empieza a capacitarte en los subsistemas de Recursos Humanos, que hay muchos, compensación y beneficios, eh, la tesorería, está por ejemplo lo que tiene que ver con reclutamiento y selección, que es la parte más candente de recursos humanos. La mayoría de empresas se pasan todo el tiempo reclutando. Y así, tú complementas la, la falta de experiencia que tienes en el área de gestión humana, la complementas con esos eh, diplomados o esas capacitaciones técnicas. Y así tú puedes insertarte en recursos humanos. Lo importante va a ser para ti tus expectativas salariales. Por ejemplo... Si tú tienes expectativas salariales muy, muy altas, por el simple hecho de que tengas eh, un diploma en el área de recursos humanos, una maestría, no significa que te van a contratar si no tienes experiencia. Entonces, en el caso tuyo, yo no sé qué edad tú tienes, pero tú te escuchas que eres muy joven, acuerdo, tienes menos de 30 años, ¿tú tienes menos de 30 años? 31. Tienes 31, tú todavía puedes sacrificarte un año eh, en el área de recursos humanos tomando un puesto de menor relevancia para que lo complementes con tu título, con lo que estudiaste, que es psicología eh, industrial, y algunos diplomados que puedas haciendo. Por ejemplo, yo soy tú y consigo un trabajo en el área de recursos humanos en una empresa, y en paralelo voy tomando algunos diplomados. Las okay. AFP ofrecen diplomados en la ley 8701 eh, gratis. Tú tratas de buscar en las diferentes AFP. Eh, de hecho, voy a empezar a mandar los cursos gratis que me mandan al, al grupo que tenemos de Telegram para que algunos de ustedes puedan sacarle provecho. Pero la AFP Popular, la AFP Siembra y la F.P. Ban Reservas ofrecen muchas capacitaciones en, en los diferentes subsistemas de recursos humanos. Que eso te puede servir a ti como experiencia o conocimientos adicionales en la área de recursos humanos. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Casi estamos concluyendo. Nosotros concluimos a las ocho y media. No queremos eh, alargarlo lo más que se deba, pero si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, después que yo, en, en, un, en dos minutos, les voy a dar algunos cinco minutos a ustedes, para todo el que tenga alguna pregunta, aunque no esté relacionada con el currículum, pero en el área de recursos humanos, en el área de gestión laboral, en el área de asesoría laboral, Sí, puede hacerla, puede sentirse libre para hacerla. Entonces, eh, cuando usted vaya para una entrevista, oriéntese sobre la empresa. Si usted no, no conoce nada sobre la empresa y a veces queda en el aire, tú ¿sabes lo que nosotros hacemos? Ah, yo no sé. Por ejemplo, yo que he trabajado toda mi vida en un call center, hay personas que van y cuando yo le pregunto, ¿tú sabes lo que es un center Ah, sí, un centro de llamadas. ¿Ustedes recuerdan que antes teníamos centro de llamadas, Turitel, Tricón? Y a veces la gente piensa, o que es una fábrica de ensamblar celulares. Traten de orientarse el tiempo que tiene la empresa. Incluso muchas veces, investigando sobre la empresa, usted o se desmotiva o se motiva más. Eh, y tu propia iniciativa es el futuro. Si tú no tienes tus... Metas claras. Si tú no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Quedarse en la casa no es lo tuyo. Elige lo que tú quieras hacer y hazlo. Auxíliate de los diferentes mecanismos de, de búsqueda de empleo. Hay muchos portales donde usted puede poner su currículum. Hay muchos... Eh, hay, hoy día hay muchos eh, páginas del Internet donde usted puede... De hecho, incluso usted puede ir a buscar templates de currículum vitae y usted puede verlo. Por ejemplo, esto es, bien brevemente, este es mi currículum vitae. Licenciado Hidalgo, mi dirección, mi experiencia. Por ejemplo, Work Experience. Miren, ahí ustedes ven. Este yo lo hice cuando yo era todavía gerente de recursos humanos. Fíjense cómo yo en una sola página, eso es una sola página, en una sola página incluí ahí desde el 2017, eh, yo puse por error eh, los últimos dos, porque lo hice bien rápido hoy para mostrárselo. Desde el 2012 al 2017, eh, esta experiencia, la de Marketing Analyst, se lo voy a desglosar, porque yo cometí errores, lo hice muy rápido hoy para mostrárselo. Yo empecé en el año 2007 hasta el 2012, cinco años. Entonces, mire, desde el 2007, hasta el 2017, 10 años de experiencia en un solo, una sola hoja. Mi graduación, eh, trabajé como gerente de recursos humanos en otra empresa, como gerente de operaciones, como gerente. Y todo eso yo lo incluí ahí porque lo entendía relevante. Y aquí hice un sumario de mi experiencia y lo detallé ahí. Entonces, eh, asimismo, de igual forma, pueden ustedes, en una sola hoja, resumir todo lo que ustedes quieran eh, de, sobre su experiencia. Ustedes van a ver ahora, yo hice otro currículum más extenso para mostrárselo también a ustedes. Miren, un segundo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia en lo que yo abro mi currículum para que lo pueda. Esto le da a ustedes una, básicamente una guía de, mirenlo aquí, de lo que deben tomar en cuenta al momento de usted elaborar su currículum vitae. Show, swit, and simple, como dicen. Eh, corto suave eh, dulce y sencillo como dijo Yamela ahorita al principio de, de esta conversación eh, aquí PDF Mírenlo aquí nuevamente mi foto una foto sonriente una foto cálida miren Cómo yo en ese espacio de ahí arriba pude desarrollar eh, lo que yo quería sobresaltar sobre mí. Eh, la experiencia. Aquí hablo de las responsabilidades que yo tengo en esa experiencia de trabajo. Como le dije, cuando pasa, cuando usted está aplicando una posición de supervisor, de gerente, de director, es válido que usted pueda desarrollar más o debería desarrollar más para que la otra empresa tenga una idea de lo que usted hizo. Miren ahí, mis responsabilidades. Aquí del 2014 al 2016. Miren, a pesar de que eso es una sola empresa, yo ostenté dos puestos distintos. Como fueron en dos departamentos diferentes y tienen relevancia los dos, yo lo incluí ahí por separado. Y enumeré las responsabilidades que tuve. Este sí lo puse con la fecha correcta desde el 2007 al, a junio del 2012. Y ahí hablo de la, de la formación. Miren, a pesar de que yo tengo un sinnúmero de diplomados y cursos, yo solamente incluí eso porque es lo más relevante y debajo puse habilidades adicionales, comunicación, liderazgo, resolución de conflictos, pensamiento analítico. Y luego que yo completé mi currículum vitae, lo, lo guardo en PDF para que si una empresa, eh, el evaluador, no tiene los programas necesarios, pues no se confunda y pueda abrir mi currículum en un formato que no lo pueda entender. Así que, nada, ¿qué le pareció? ¿Qué no se cubrió? ¿Qué a ustedes les gustaría escuchar? ¿Qué preguntas o sugerencias tienen? Recuérdense que el próximo módulo va a ser el próximo miércoles, a las seis y media, que se llama eh, Preparación para la entrevista. Si ustedes conocen a alguien que no participó en este módulo, pero que no tiene empleo y que le gustaría participar, con mucho gusto le pueden compartir el enlace. Los que no están en el grupo de Telegram que tenemos, donde compartimos empleo eh, vacantes y hablamos sobre consejos sobre empleo, yo lo voy a enviar por el grupo. Pueden compartir ese enlace a todo el que ustedes quieran. Todo lo que nosotros hacemos eh, hasta ahora, porque uno nunca sabe, es libre de costo, así que se pueden acercar, pueden escribir por WhatsApp, pueden escribir por el correo. Si necesitan alguna ayuda adicional, no duden en preguntar. Bien. ¿Y esos cursos tienen, tienen certificado o no? Los que vienen más adelante, sí, van a tener un certificado de participación. Para este también le vamos a dar un certificado de participación. Eh, con la cantidad de horas y los módulos que participaron. Pero sí, tienen un certificado digital que si usted quiere lo imprime y lo puede poner en su currículum de participación. Perfecto, gracias. ¿Y no lo envían al correo también? Sí. Ok. Al final, cuando culminen los tres módulos, los que participen en los tres módulos, le vamos a dar una certificación de participación eh, que lo completó satisfactoriamente y luego vendrán más cursos. Eh, esto es una comunidad que se inició eh, hace, en el año 2012 y ahora estamos expandiéndola para colaborar con el desarrollo profesional de los individuos. Así que, Vamos a aprovechar esto y a hacerlo extensivo al que ustedes crean que le pueda ayudar. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? En, en el próximo módulo, en preparación para la entrevista, vamos a traer también a un invitado, a otro otra persona del área de recursos humanos, y vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas. Así que le voy a compartir un link sobre algunos tips para que practiquen un poco antes del próximo módulo. El módulo final es cómo buscar empleo y ahí le vamos a traer enumerado todos los lugares en la República Dominicana donde usted puede buscar su currículum. Diferentes direcciones de correo electrónico le vamos a compartir de empresas para que usted lo bombardee con su currículum. Bien. Entonces, Excelente. Sí, entonces, eh, si, si no tienen ninguna pregunta, pues nada, damos la sesión de hoy por concluida. Muchas gracias. Ya ustedes saben que esta sesión se va a quedar grabada en Microsoft Teams. Si ustedes quieren volver para consultarla, solamente tienen que acceder. Eh, y para el próximo módulo, como vieron muchas personas que entraron después, lo que faltaron por presentarse, le vamos a dar la oportunidad para que presenten. Y luego de concluida la presentación de los participantes, Volvemos y grabamos el módulo, ¿bien? De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por su participación.